De las, de las cosas interesantes que se han estado moviendo en, en estos días aquí está esta cuestión de, del significado de la apertura ¿no? que finalmente cuando decimos enseñanza abierta o mucha gente asume que la enseñanza a distancia es abierta y no sé cómo cómo se está percibiendo eso en, en incluso en Pensando un poco en la comparación Europa-América-Latina, no sé si hay diferencia. Pues sí, no, yo creo que más que nada es una tendencia natural, es decir, que lo que eh, se hizo como enseñanza a distancia era porque la mayor parte de las barreras y los obstáculos que procedían de la universidad y bueno, de cualquier otra modalidad de educación para el acceso a ella era la distancia. ¿no? Y, y se llamaron universidades a distancia, bachillerato a distancia, y educación a distancia en general, pero el concepto, bajo mi punto de vista, y lo que ahora mismo se habla en los foros, se habla en la Open Education Europa, que es una iniciativa importante, lo que se habla es de educación abierta como algo que supera los, las dificultades que pudiera haber para el aprendizaje, sean las dificultades de la naturaleza que sea, incluso, Podrían ser que en un caso extremo, bueno, en un caso normal serían a distancia, serían temas económicos, serían temas culturales, temas de interculturalidad, temas, pero en un extremo también se entiende como la, los propios obstáculos que pone la propia institución. Las, las, sí. lo, la institución puede poner obstáculos de eh, disposición de tiempo, de material, de un a la gente. Entonces, pues la idea que ahora mismo yo creo que se está imponiendo es que abierto primero que no es una definición no es algo eh, cerrado en sí mismo sino que es una relación si no se habla de no enseñanza abierta sino esta enseñanza es más abierta es menos abierta y ahí pues entran por los recursos abiertos eh, sí. los contenidos abiertos el, el, el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier sitio entran en muchas cosas entonces ahora mismo mmm, con el avance que hay de la tecnología y de los medios, eh, la idea que más se va imponiendo, bajo mi punto de vista, que es discutible y es debatible, por supuesto, es, de, es más abierto en la medida que elimina más obstáculos para el aprendizaje. Y eso puede ser, pues ya digo, una propia mala gestión del, de los recursos académicos de la propia universidad. Lo que pasa es que aquí, bueno, la conmutación por cuestiones de de estructura de organización, digamos, de la Secretaría de Educación Pública en México. Uh -huh. Como que lo abierto se ha entendido más como aquello que no tiene temporalidades fijas, incluso que no es, que no es una escolarización como tal, ¿no? Eh, sino que la gente de pronto estudia por fuera, eh, puede presentar exámenes y la institución los va a acreditar, pero que está como en otro ritmo, en otro tiempo, siguiendo un programa probablemente, pero más como de manera autogestiva, ¿no? Entonces, ese ha sido un concepto más fuerte y la verdad es que la educación a la distancia ha sido bastante cerrada, ¿no? Claro. O sea, abierta en el sentido de oportunidad, yo creo que en eso sí coincidimos y yo creo que eh, incluso el, el, el sistema de universidad virtual, en sus orígenes se llamó de educación abierta y sí, a distancia, ¿no? Y de pronto solo quedó en distancia porque de apertura realmente no ha tenido tanto, ¿no? Este, salvo esta cuestión de como de abrir más oportunidades que no claro, sería. Por, por ejemplo, una idea que tienen tanto en México como en España, es decir, una unidad didáctica va a ser una semana o dos semanas. Y, quien, y ya sepas lo que sepas, pasas a la siguiente. Entonces, sí. pues eso, eso se puede dar a distancia perfectamente, pero eso sería poco abierto. Exactamente. Es decir, en el sentido de que a eso me refería. Sí. Entonces, ahora mismo, ya en la época que estamos, que no es la época de los estándares industriales y todo esto, en la era industrial, sino que estamos en la época donde los estándares no duran de condicionar, pues hay alumnos que para adquirir el dominio en una cosa pueden tardar unas horas, y entonces pueden tardar pues, días o semanas incluso, y, y no es mejor una cosa que la otra. Al final tú vas a conseguir un alumno capaz y una vez que ha adquirido ese aprendizaje puede ser incluso más sólido en el caso en que ha utilizado más tiempo, es decir, que no hay... Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el curso nuestro en Murcia, en el curso este abierto de las capas, en este curso estaba previsto, porque lo imponía la universidad, para eh, seis semanas. Porque resulta que si son eh, tres créditos, son seis semanas. Así siempre se ha hecho, y eso es lo que la Unión Europea nos dice del sistema de STS. pero al final tuvimos que dejar abierto durante, desde febrero hasta, hasta mayo, porque había alumnos que trataban más. Entonces, ¿por qué no? Pues si esa, esa es la cuestión. De, y claro, pues estos son los obstáculos que provienen de la propia institución. Pero estos, estos alumnos que entran, por ejemplo, a este tipo de cursos, ¿ya están registrados en la universidad o puede ser público el, abierto? ¿no? O sea, el... El, el curso de dos capas como sabes, uh -huh. es, un, es una capa de MOB, donde cada uno puede entrar donde quiera, salir donde quiera, y eh, hay otra capa que es un curso convencional, donde... Eh, se obtiene una certificación, una acreditación de la universidad. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que en el curso normal se inscriben los que ya tienen el budget del MOOC. Entonces, ese problema no se ha a esa forma. Pero claro, cuando hubo que decirles, a, primero, a los de eh, la organización de los cursos propios de la universidad que eso va así, pues no lo entendían. Luego, a la gente de los servicios eh, de mantenimiento de los cacharros, pues eh, tampoco hubo lo, que lo, lo reunirse con ellos varias veces, explicárselo y por un favor especial del vicerrector pues salió. Pero son cosas que hay que ir superando y lo que sí es importante para nosotros, imagino que en México pues también en gran medida, pues sería el otro día lo comentaba en la revista, en la revista no, en la, en la conferencia, que la riqueza ya no es, el petróleo es riqueza, pero la riqueza es el conocimiento y tú tienes una materia prima, que son gente que podría incorporarse a rendir, y esa gente la estás dilapidando. Es decir, hay, hay un porcentaje, hablaba de la campana de Gauss, que hay una parte, la distancia entre la gente que ya aprende y la gente que puede aprender es de dos sigma, de dos de típicas son el 60%. Es como si eh, mm, sí. estuviéramos tirando al mar el 60% del petróleo. Eh, eh, bueno, bueno, simplemente el rechazo en las sí, universidades sí. mexicanas eh, Hablando de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma, ¿no? la, la nacional y Estamos rechazando el 80% de los, los que quieren entrar ¿no? Pero yo ahí tendré también una pregunta, no sé qué cómo esté pasando allá Pero la. ¿quiénes son los, los que entran por ejemplo a los MOOCs, o sea leyendo uno lo que hay como de estadística sí, sí, sí. ¿no? a nivel mundial Normalmente son personas que ya tienen estudios incluso tiene un grado, o sea, mucha gente sí. que entra tiene una formación ya alta, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde, en estos cursos de dos capas, pensando en la realidad, en el caso mexicano, sí. realmente la, la gente que no entró al, al sistema escolarizado difícilmente tiene acceso o, o, o busca, habría que ver la estadística, yo no lo sé, pero hasta donde nos hemos dado cuenta, y por datos, por ejemplo, de los que han hecho MOOCs, como la UNAM en México, que, que tuvo mucho éxito, ¿no? cuando sí, sí, hicieron sí, su sí. primer MOOC. ¿Y quiénes han entrado? Han entrado personas que ya estaban en el sistema, ¿no? Y a, a, a nivel nacional y a nivel mundial. Y yo no sé hasta dónde pueda hacer una respuesta el, el hecho de dar la educación masiva, porque a veces creo yo que esa es una tentación o, o que se malinterpreta en algunos círculos. Y, y yo tendría como dos preguntas en eso, ¿no? ¿Será que los MOOCs, a lo mejor, en, en, no sé si en, en, en el caso de la Universidad de Alcalá, pero es, estén más, sean más propios de la educación continua probablemente, o, o puedan llegarse a utilizar, como algunos han fantaseado eh, en el caso eh, latinoamericano, como para esas poblaciones que se quedan sin entrar a la escuela y que son jóvenes? que estamos diciendo que es el 80% de los, de los que hicieron examen para entrar. ¿de claro, ahí hay, hay dos temas muy diferenciados, tal como se han planteado en los X-Mods, los, uh -huh. eh, los mods de escala, sí. los modos, que no son conectivistas, ellos no trabajan uh -huh. en nada el nivel, es decir, que el nivel de los contenidos eh, son los que son, y los son los mismos que ponen pues para... para los, si son de nivel básico, son básicos, porque si son de inteligencia artificial para hacer circuitos de no sé qué, son de eso y no nos baja nadie, ¿no? Entonces, por, por tanto, un tema es, son los no, con, un, con una estructura y unos fines y otra que, que, que satisfacen unos objetivos que podemos hablar de ellos. Pero otros objetivos distintos son los de eh, la incorporación de gente pues, en otra época que en su momento no han seguido los estándares de educación secundaria o educación primaria. Yo, desde luego, eh, por una razón muy sencilla, porque los mos no tienen ayuda, no tienen interacción con los profesores, no tienen tutoría personalizada, no creo que sea lo adecuado para alumnos eh, que necesitan y demandan una fuerte atención personalizada, que son la gente que no tiene una, no una vida académica, no tiene una vida cultural a la que necesitan integrarse. ¿eh? Entonces, creo que son, yo defendería fuertemente uh -huh. y creo que no la solución para incorporar a gente al sistema no es esa, porque además los informes que se han hecho después nos dicen que la gente que se han incorporado a han sido doctores, profesores, uh -huh. licenciados, hombres. Eh, que no sirve tampoco para el tema de género uh -huh. eh, gente del primer mundo sí. ¿eh? es decir, que la gente ya se sí, por, tanto, por tanto, el, la promesa de democracia y de igualdad no se ha cumplido esa promesa, mucho menos si ya no es la promesa, sino el objetivo si el objetivo es este y por otro lado el, ya si hablamos de la educación universitaria que tiene como objetivo eh, unos contenidos específicos yo me acuerdo que vuestro, el doctor More, el Maestro Moreno cuando lo planteó a mí me llamó mucho la atención que había una cosa que nosotros llamamos eh, es conocimientos previos, uh -huh. para que no se puede entrar, por ejemplo, a una asignatura o a un curso de física teórica si no se conocen, no siguen los conocimientos de matemáticas, por ejemplo, si van a dar ecuaciones diferenciales no puedes entrar ahí si no sabes lo que si no no tendría que viniese de la calle y te pusiese a dar física teórica, ¿no?, por si llegara un caso. Entonces, el, el meterse, está bien, tú puedes en un mod de eso, pero es como si se te tiras a la piscina sin saber nadar, te vas a aguar, ¿no? te vas, y, y ya está, ¿no? Por el, otra cosa es la nueva enseñanza abierta, ¿eh? donde la gente llega, eh, incluso puede incorporarse, porque lo más abierto, al principio, cuando se fundó la Open University, eh, la Universidad Abierta de del Reino Unido, no exigía uh -huh. título de bachiller ni título de selectividad para entrar, sino simplemente que tú entrabas, y si aguantabas aquello, pues seguías que es lo que nosotros hacíamos en Murcia al principio. En los primeros cursos de Murcia lo hacíamos, no pedíamos nada y pues, si la gente se adaptaba a él continuaba. Lo que sucede es que aquí, cuando la, cuando, hasta qué punto y qué duración y qué gradación tiene la gente para entrar. De una enseñanza más abierta es aquella que tiene más capacidad de aguantar más de establecer que la población sea más amplia, que pueda prestar más ayuda si necesitan más tiempo para ponerse a ese nivel. Entonces, desde el punto de vista de la universidad, de los estudios universitarios y desde la enseñanza abierta, sería tanto más abierta, ya que estamos hablando de eso, cuanto más capacidad tuviese de dedicarle a los alumnos, siempre que ellos tuviesen voluntad para alcanzar eso. ¿eh? Porque no sabemos el inside cuando se va a producir, sí. el niño o sea, no sabemos cuándo se va a producir. No son ideas acabadas, son no. ideas que las tenemos, las estamos barajando las estamos trabajando. Y las estamos experimentando. Y, y la duda es si sí, el, el, el sistema nos la va a soportar. Porque yo, yo me quedaba pensando, por ejemplo, en el caso de cuando se piensa en el diseño, ¿no? sí. cuando, si, si tú dices, necesitamos más tiempo ¿no? para poder cubrir, como esto que se han extendido tal vez, y con cierta flexibilidad poder decir, este grupo requiere más, ¿no? Y entonces lo abrimos. Que a veces eso es, lo, es muy difícil, ¿no? En universidades eh, como son las nuestras es, es muy complicado que convenzas de que las calificaciones se pongan en otro momento, que el sistema acepte ese tipo de, de ampliación, ¿no? De un, de un calendario. Pero si, si más allá de, de esta parte como de los requisitos o de la parte del control más escolar, en el caso del diseño, o sea, ¿cómo, cómo es que...? se trabaja un diseño que, que pueda ser lo más abierto. ¿O crece en eso? ¿O sea, ¿Crees que sí, el, bueno, ahí el diseño un, se puede abrir. ¿no? Ahí, ahí la, la, la, esa pregunta, la respuesta es el Master Learning con los teaching Assistant. Uh -huh. Es decir, eh, pero claro, eh, sí, vamos a ver, esto estamos haciendo en un curso investigativo. Eh, eh, no sabemos eh, los, las preguntas, el, el éxito vendrá o no vendrá. Las conclusiones del éxito o del fracaso las tendremos y las pondremos sobre la mesa. La segunda parte es si la universidad en unas condiciones normales nos va a aguantar, pero en unas condiciones de desafío, que es el que está viendo, no lo sabemos. Hay un desafío, ¿cómo se va a responder a ese desafío? En Europa ahora mismo están cerrando estudios, ahora mismo se están cerrando, en la Universidad de antes han cerrado un porcentaje muy alto de, de estudios. En Murcia lo los estamos aguantando, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, en una situación de desafío, ¿Eh? qué es lo que va a pasar. La solución, pero es una solución muy, muy eh, compleja y problemática, es de la personalización. Eh, la personalización entendida, pues, mm, en qué medida se puede ajustar lo que estamos haciendo al perfil y a las condiciones de los alumnos, es decir, al ritmo de aprendizaje, al ritmo de trabajo, a, eh, sí. entonces, el, el, la, el Mastery Learning, diciéndolo muy sencillo, se podría dar un curso, porque son una investigaciones complejas, es que, primero, lo que dicen el, las investigaciones de, de Bloom, que fue quien la hizo, es que cualquier alumno, o sea, la mayoría de los alumnos, la casi totalidad de alumnos, pueden aprender cualquier cosa con tal de que se den las circunstancias adecuadas. Esta sería, ¿no? Eh, y entonces, bajo esas premisas, se trata de crear las circunstancias adecuadas. Que para cada uno, pues en el caso extremo, pues sería eh, la máxima atención, siempre que, la, no es que no es que te vaya a dar atención siempre, sino eh, en, de forma pertinente y relevante, la información oportuna en el momento que tú la necesites, que tú te encuentres con un problema, y que sea información adecuada para el problema que tienes. ¿Eh? En fin, eso es muy complejo. Entonces, eh, la, digamos, la investigación pedagógica y la psicología de la aprendizaje tiene respuestas para eso. Y, el mundo de la tecnología tiene respuestas y la respuesta sería, bajo nuestro punto de vista, pues la atención de ese tipo, del asistente del aprendizaje de esta forma y del, del máster learning, que los alumnos hacer en la medida que alcanzan el dominio de cada, de cada materia. Con lo cual, evitaríamos un, incluso de, como un efecto colateral con un problema que hay ahora mismo que se están planteando y es el problema del rendimiento. La graduación en España se está criticando, por ejemplo, que no corresponde con el rendimiento. Mm. Entonces, pues bueno, pues este, esta cuestión es. El rendimiento queda por debajo o El sea, rendimiento no? queda por debajo de la traducción. La crítica hay un informe de la patronal que dice que, que han, hablando con empresarios, que dicen que cuando emplean a titulados universitarios, pues que la competencia que adquieren con el, con el certificado, con la acreditación no es la que se corresponde con los problemas que ellos tienen. Entonces, bueno, pues que... Es eh, decir, el problema del rendimiento... O sea, la idea es, y lo que dicen los que escriben sobre esto, los que saben y los que investigan, es que es una solución para ese, para ese tipo de material, para esa gente, para ese material, para esos alumnos, y también ayuda bastante a, a, otra, a otro elemento que es de crisis que es crítico en la universidad, que es el tema del rendimiento. Entonces, lo que, en fin, sobre eso podemos hablar todo lo que sí, sí, bueno, bueno, yo creo que eso es lo, lo que, como que por un lado estamos avanzando de, a veces siento yo que como en términos de, de métodos, ¿no? De diseño, como como que eso va avanzando y, y todo este movimiento también de, justamente para el movimiento abierto, sea de recursos, de software, eh, los que están como más en este lado de la desescolarización extrema, sí. eh, por ejemplo, el... Lo que, lo que están del lado de la, lo que llaman el aprendizaje invisible diseño transparente, o sea esa negación ya de, de lo escolar estructurado ¿no? eh, eso está por un lado y avanza y, y no sé si ese mismo movimiento se alcanza a notar a nivel como de las estructuras mismas de las curriculares o del o de, o de control no, yo creo que ahí es donde hay es todavía este este problema, aunque sí creo que eso ha sido una ventaja con los MOOCs que han venido como a abrir por lo menos el, el, la idea, ¿no? Pero ten te cuenta que este perfil de alumno, este perfil de alumno es un perfil que siempre ha habido y es sí. muy delimitado siempre, de alumno que, que es, eh, que es eh, radicalmente autónomo. Uh -huh. Es decir, es el alumno que nosotros llamamos alumno libre. Uh -huh. En tiempos cuando yo estudiaba, yo tenía que irme a Valencia, les en Murcia y suponía un gasto, yo tenía una beca, pero había otros que no podían ir. Y otros que sus padres tenían dinero, entonces había alumnos que se matriculaban, aparecían una vez al trimestre, tomaban los apuntes, se iban a casa, estudiaban y se presentaban al examen. Porque ese tema siempre es. Ese, ese, esa cuestión hoy día se da más porque al existir internet, el acceso hace que a, a, a ese alumno, que es un alumno que está en el extremo de la campana de Gauss, es el 15, el 10%, es el que puede ser, ese alumno accede a unos recursos eh, que están en la red, es decir, y o sea, ese, ese alumno ya de por sí es un alumno que tiene capacidades metacognitivas para eso. Es decir, que, por tanto, ese alumno, el problema sería justamente el contrario, el que encontrase respuesta a su capacidad, a su rendimiento particular en la universidad, es decir, que la universidad viese ese caso y fuese capaz de acreditarlo, es una personalización de otro tipo, sí. de otro tipo diferente, pero desde luego ese, ese, ese, ese es un alumno también problemático y ampliado. Porque es que si no, la gente se está yendo en, en España hay alumnos que eh, necesitan una componente electrónica, saben cómo funciona, porque han leído las condicionantes, uh -huh. saben dónde encontrarla, y saben dónde importarla y lo hacen. Y ya está. Y sí, trabajan. No necesitan más. entonces pues, eh, eh, bueno, bueno, y si hay un desafío, es otro desafío el eh, que tiene y efectivamente eso está pasando y es una cuestión, de, de, es otra apertura, sí. por así decirlo. Yo creo que se está redefiniendo, sí, ¿no? Sí, eh. sí. sí, sí, sí. Pues. Y, y bueno, a mí me gustaría, pues, mmm, ya que estoy aquí, aprovechar, pues, para que concienciar en lo posible, aunque la palabra no esté muy de moda, pero para que la comunidad educativa pues, eh, cobrarse conciencia, fuera sensible con estos planteamientos. Y, y lo que percibo es que se están haciendo muchas veces esfuerzos en temas simplemente por, por, por cuestiones de un marketing académico, vamos a llamarlo así, por ser visibles, por ser... Y luego la investigación, digamos, eh, básica en estos temas de Mastering Learning, de dominio de aprendizaje, de problemas de dos de atención a alumnos que son, excesivamente, no necesariamente, sino extremadamente autónomos, ¿no? es decir, todo ese tipo de cosas, de la enseñanza virtual, sí. eh, convencional, es decir, no ya personalizada, sino, pues, por ejemplo, pues, atender a profesores que son profesores innovadores, pues este tipo de cosas, pues también eh, que fuesen sensibles, por favor, eh, señores académicos, señores uh -huh. gestores académicos, que fuesen sensibles a este tipo, a lo que sus mejores innovadores pues demandan. Sí, sí, porque de pronto estamos corriendo el riesgo de, de que está aparenta hay gente que está adoptando ahora ¿no? la educación a distancia y los modelos que se están adoptando son los modelos cerrados de la educación a distancia, cuando la ola de la apertura está llegando y no se alcanza a percibir, ¿no? Entonces es como si hay quien piensa tal vez de que haya que transitar por esta parte cerrada para luego pasar y hay quien dice ¿y para qué transitar por todo eso? si se puede llegar ya a, la, a, la, a, un, a una manera de trabajar más flexible ¿no? y yo creo que eso es algo que yo creo que todavía no se percibe del todo ¿no? pero que los modelos más abiertos de, de hecho si, si, no se, si no se toman pronto ¿no? como, una, como una forma de trabajo Estamos corriendo el riesgo de que siga la gente abandonando, pero abandonando por aburrimiento también. ¿Y, claro. ¿y por qué no pueden? O sea, nosotros, cuando hicimos estudios sobre por qué la gente deserta, por qué, pues, ¿por qué abandonan, las razones suelen ser más los problemas de tiempo, ¿no? los problemas de, de dedicación, y que ahí lo único que necesitan es un poco de expansión del. Y de eficacia ¿no? del de, de esfuerzo de, que hacen. Ellos, personalmente, y las familias también, en el caso nuestro, que pagan unas avances sí. muy, muy fuertes. De, de eficacia, pero tienes razón, es decir, estamos hablando de los MOOCs, de la enseñanza abierta, pero hay una infraestructura, por ejemplo, una cosa que se me ocurre ahora mismo y que es importante, el, el, en, sobre todo en el entorno mío de, de España, de Francia, del Reino Unido, de los Estados Unidos, de Italia, de Portugal, de Portugal eh, y es que se habla de enseñanza abierta, se habla de Flip Classroom, enseñanza invertida. El, la enseñanza abierta, eh, en contra de lo que antes se pensaba, no es más rentable en términos de profesores, sino que hay un esfuerzo más grande en formación y capacitación, pero sí que es más rentable en términos, por ejemplo, en un aspecto que no se tiene en cuenta, que son en constru en construcciones escolares. Es decir, con, el, con el Flip Classroom no hace falta aulas. Es decir, no, no, o, o hacen falta menos, menos aulas que, porque si tienes que reunirlos una vez por semana a los alumnos con una aula grande para, para seis grupos uh -huh. ya tienes suficiente. El, las bibliotecas, por ejemplo ahora mismo todo está en la red. Para facilitar, lo, otro tema, recursos abiertos. Recursos abiertos significa facilitar lo que yo el acceso a lo que existe, pero también el acceso, convencer a mis propios investigadores y a mis propios profesores que pongan cosas abiertas en la red. Ya sé que es un problema árduo, pero otra vez nos vemos a los gestores, a que potencien. Nosotros hemos sacado este año un concurso de innovación de educación de abierta. Eh, el año pasado, eh, a, eh, vamos a ver, eh, hubo la fiebre del open -source bar, el, del, del, a través del MIT, uh -huh. es el uso de moda, eh, y que es un software para difundir contenidos en abierto. Entonces, como se puso de moda eso, pues todas las universidades españolas se lanzaron a la web virtual, ¿eh? La nuestra también, invirtió en hacer programas. ¿Usted para qué necesita eso? cuando por ejemplo, los canales de YouTube. O mira, por ejemplo, los e -print. Los e -print son gratuitos, ¿eh? por ejemplo. Sí, entonces, pues, y, y, y eso, aprender cómo funciona un software, es un programa para profesores, es decir, deben de existir. El, equipos técnicos, gente que estudien los problemas que plantea la apertura uh -huh. y esos problemas resúlvanos y a los, en vez de, la experiencia mía, es que a los procesos hay que darle facilidades. Y este año, en ese convocatoria, se aceptaba, como ya se había hecho la inversión, y esto veremos a ver si me oyen en España, veremos a ver qué pasa, uh -huh. pero eh, ya que se había hecho la inversión en la infraestructura del OpenCurWare, pues la han mantenido ahí, la han mantenido ahí, pero, pero el, el digamos, el logro ha sido de posibilitar que la gente suba material a eh, plataformas abiertas, a eh, plataformas de preprint, eh, arxiv, Archive, por ejemplo los matemáticos son forofos, son muy entusiastas los matemáticos, los físicos, los químicos, la gente de la hay que decirles a ellos también que el tema de los preprint eh, son muy importantes, que no cuestan trabajo, que garantizan el, la, el, la propiedad intelectual, es decir, que estén abiertos, uh -huh, no yeah. cuestiona nada, es, es legalmente, los países, las legislaciones, aceptan la propiedad intelectual uh -huh. y la defienden en la, cuando estén abiertos igual o más que cuando están encerrado. Uh -huh. Ser encerrado no es garantía de que está defendida tu propiedad y ser abierto sí que lo es, porque tú el día que tú te subes a, al Archive o a ELIS, te subes tu material, tienes un registro que es idea central y tienes ese depósito. tú vas a un juez y le dices que el hombre está ahí y te lo defiende. Por tanto, ese tipo de cosas son las cosas Ajá. que la, la educación abierta no es solamente MOOCs o cursos abiertos o claro. Master in Learning, es también ese tipo de... de sí, sí. Me alegro que hecho ese comentario porque ha dado la posibilidad de hablar de eso también. Sí, de acuerdo. ¡Suscríbete bien.